También desde el panel de control y desde sistema, cuando se abre esta, esta persiana, puedo elegir aquí almacenamiento y voy a ver la información del disco C, es decir, el disco donde están instalados los programas. En este caso me informa que la capacidad es 447 GB y que porcentaje del disco está usado y cuánto está libre. Además de eso también puedo ir a la opción pantalla y en este caso me va a dar información de mi monitor. Voy a poder ver algo aquí que se llama resolución de la pantalla. Bien.